Amigos, este es de a su espacio. Nosotros continuando con esta producción del día de hoy. Ahora me corresponde hacer contacto con mi compadre, el doctor Aridio Mercado. No solamente experto en derecho electoral, sino también maestría especialmente en los temas de derecho electoral en República Dominicana y Latinoamérica. Mi compadre, nuevamente bienvenido por aquí. Saludos a su audiencia. que le esperaba? Saludos, saludos. Saludos a todo amable público televidente que está con nosotros en su programa enfocado cada día. Y compadre, saludo. Aquí, pues, llegando a la oficina y después de un día de, de, de trabajo, eh, no pude estar con allá, con nuestro amable público televidente desde el canal de la, plata, de la planta televisora, pero aquí estamos. Un poquito a la distancia, pero si sí pronto estaremos por allá. Eso es así. Mi compadre, el tema del derecho electoral toma gran relevancia, ya que el Consejo Económico y Social, dentro de las modificaciones, estableció una mesa para lo que sería la modificación de la ley de partidos, de regímenes electorales y demás, mi compadre. cuénteme a ver cómo ve usted todo esto y especialmente ya estos trabajos que están avanzando, mi compadre. Así es. Bueno, en el día de hoy precisamente tenía la Junta Central Electoral eh, con los partidos políticos que la mesa de lo que tiene que ver con la reforma a las leyes tanto de 33-18 eh, de partido político, político y movimiento como la ley 15-19 de régimen electoral eh, leyes estas que fue de reciente aprobación tanto 18 como el 19 pero que esas leyes vinieron como siempre hemos hablado aquí en el programa de televisión con alguna mucha ambivalencia contradicciones eh, tema no claro entonces pues la Junta y los partidos políticos y la sociedad está abocado a cambio eh, debido también a que muchos artículos de estas dos leyes han sido declarados contrarios a la constitución en el Tribunal Constitucional y otros que son de difícil aplicación eh, en el día de hoy estuvo reunido los partidos políticos, la Junta Central Electoral en una mesa, la mesa electoral se llama eh, un diálogo con los partidos políticos donde se está tratando pues eh, algunos artículos eh, que tiene que ver, que hay que reformarlos que hay que eh, pues sustituirlo por otro y otros que hay que cambiarle alguna palabra por decir eh, un tema por decir un tema eh, fácil que es eh, elegir y ser elegido y hay que ponerle elegir y ser elegible que le, no tiene que obligatoriamente ser elegido temas como eso, entre otros temas que son ambivalentes y muchos artículos que se han declarado inconstitucional como el tema del reconocimiento de los partidos políticos que tenía una contradicción con otro artículo eh, pues se ha estado trabajando arduamente tanto la Junta Central Electoral como los delegados de los partidos políticos para lo que es la reforma a esta estado normativa pero por otro lado también el diputado eh, vamos a decir, un día estará con nosotros, el doctor Elías Wessing Chávez ha propuesto lo que se llama un código electoral que viene condensado a dos leyes. En vez de reformar tanto 33.18 como 15.19, él propone eh, un código electoral donde recoja las dos leyes y sea en un solo código que se pueda tratar tanto los partidos políticos y movimientos como la ley que rige el, lo, que, lo que es el procedimiento electoral ya en las elecciones. Eh, creo estaremos participando. Aquí tengo la carta de invitación para el día 7 de marzo, si Dios quiere, porque la legislatura comienza ahora en febrero. Eh, entonces, estaremos participando en unas propuestas que nos han pedido que hagamos eh, sobre ese código electoral. También en la Junta Central Electoral, a los partidos políticos, eh, conjuntamente también tenemos que hacer propuestas. Eh, a, lo, a aquellos artículos que se entiende que se van a modificar es decir, que habrá un cambio en tanto la ley electoral la ley de partido como la ley electoral o puede ser que las dos leyes o un código electoral que al final esa propuesta se va a tomar en cuenta, la que hace el diputado eh, el, el doctor Elías Huesin Chávez eh, y creo que se va a llevar también a la, a la, al diálogo que, está, que ha promovido el gobierno dominicano en el Consejo Económico y Social eh, y los partidos políticos que son parte importante de la sociedad y donde pues la persona deposita eh, para cambiar las autoridades tanto congresuales, municipales y el Poder Ejecutivo, pues tiene que estar entonces en todos estos temas. El otro tema también que estamos se está tratando allá es... Sobre la, el candidato independiente, que eso no estaba bien claro. Va a haber cambio para el candidato independiente, que puede haber una persona eh, a, que aspire a la presidencia de la república y no tiene que ser a través de un partido. Entonces se va a normar esa parte, porque estaba también medio suelto y no se entendía bien, y había muchos requisitos y trabas que, que tiene casi lo mismo que tener un partido político. O sea, esos son de los cambios que se están trabajando, tratando, en la Junta Central Electoral y los partidos políticos. El día de mañana, pues, la Junta Central Electoral, ahí estaremos, hay una audiencia pública donde estarán los medios de comunicación y los partidos políticos a través de sus delegados acreditados ante la Junta Central Electoral sobre una denuncia que ha dicho un partido político de unas renuncias de eh, ente importante en el centro de cómputo de la Junta Central Electoral. O sea, que el día de mañana también estaremos por allá por la Junta Central Electoral debatiendo en una audiencia pública sobre este tema tan importante. Mi compadre, en ese orden de todos estos temas que usted me ha mencionado, que puedan ser modificados en esta ley, se ha convertido en un código, como consideren los juristas y usted que está participando de esta importante mesa de trabajo. Pero mi compadre, entre todos esos temas no se si ha mencionado lo del transfugismo y las aspiraciones de un partido a otro y que después que usted gana puede irse con su candidatura a cualquier otra parcela o en este caso un senador vimos que renunció a la militancia en un partido y se ha declarado senador independiente, específicamente el senador Antonio Martes. De esto no se ha hablado allí, mi compadre. Ciertamente, creo que es muy importante porque de hecho la Junta Central Electoral ha dicho que va a definir transfugismo y transfugar. ¿eh? Y no. la Junta está trabajando. Eh, sobre ese tema, sobre el transfugismo, Porque eh, eh, lo cierto es, mi compadre, que eh, con ese tema del transfugismo, que pues no, no hemos hecho lo loco, porque lo no que se ha aclarado, la gente sabe cuándo es transfuga o no, ¿no? Lo que pasa es para lo que me conviene en un partido, para lo que no me conviene en otro. Eh, transfuga si me conviene, eh, que la persona pues venga para acá y no es transfuga si, si soy yo que me voy, ¿eh? Lo, si eso es verdad. Que son puntos importantes y la Junta está abocada a trabajar ese tema, el tema del transfug, el transfugismo en tanto en la ley de partido y marcarlo y definirlo, porque la Junta entiende que no está definido lo que es transfugismo y tránfuga Vamos a ver entonces cómo la Junta lo va a, a, a definir. Yo tengo un código, el un código, un código no, tengo un diccionario electoral que hace tiempo lo tengo por ahí. Y veremos a ver, entonces, en cuanto a ese término, esa etimología que la Junta le irá a, a dar al tema del transfugismo, que lo cierto es que para un deporte en República Dominicana la gente pasar, eh, adquirir una candidatura y pasar a otro partido como si nada. ¿eh? El ser candidato aquí y después ser del otro, no pasó en una convención, y ser del otro, otro partido. Entonces creo que se ha practicado, se ha mal practicado lo que es el transfugismo, y debe ponersele freno a eso. Debe haber un poquito más de respeto en cuanto a esa parte, a lo que es la el respeto institucional a los partidos políticos. Debe ponérsele un stop a eso. Estoy de acuerdo con usted, compadre. Eh, no solamente el tema de ponerle un respeto y demás, mi compadre. Yo creo que aquí debe llegar un momento en que se entienda en que se entienda que la sociedad merece una nueva clase política, compadre. Yo no entiendo cómo dentro de nuestra sociedad todavía se entiende de que sea cual sea el color del partido, si las condiciones en un momento me están dadas, yo me puedo ir a otro sin ningún tipo de problema. Ahora usted mencionó algo que debe ser de mucho interés. Las candidaturas independientes. O usted no quiere estar con nadie, usted aspira de manera independiente, pero no te ganarle y después te decir que ya tú no pertenece a ese que usted pertenece a otro. Y viceversa, ¿sabía? Entonces yo creo que las autoridades, en este caso las autoridades electorales, eh, todo lo que componen la Junta Central Electoral, su presidente, el doctor Román Jaquez, y todos los miembros de este prestigioso órgano electoral deben de buscar la manera, porque al final de la jornada la población entiende que ellos no están haciendo su trabajo. Entonces... Ellos deben de aprovechar esta coyuntura, esta oportunidad que le da el magistrado Jaques, que es un conocedor del derecho electoral a plenitud, pasó por la presidencia del Tribunal Superior Electoral y demás, y todo el cuerpo de jueces que componen este organismo son conocedores al dedillo de lo que es el derecho electoral y saben lo que significa para la sociedad. Y algo muy importante, algo muy importante, yo creo que se le debe de exigir un mínimo de preparación a los... A los ante a cualquier tipo de posición se debe elegir el mínimo de preparación que vamos a apreciar, pero por lo menos, por lo menos que lo que vaya allí, apoyen algo a la sociedad, señores. Vemos cómo a veces representantes de vacaciones alcaldes, regidores, legisladores, senadores y posiciones importantes hacen un flaco servicio. ¿Usted? a balance no han aportado nada entonces creo que eso de contemplar está previsto también escucha compa es eh, mi compadre no está previsto eso, sí, sí repítame sí. por favor Mire, yo estoy de acuerdo, ¿sabe qué pasa compadre? la ley 3318 trae consigo de hecho accinada un 10% de los fondos a la formación de los miembros de los partidos políticos ¿usted quiere saber algo compadre? Es que la mayoría de esas escuelas de formación política están cerradas. Y es por ley, de hecho, la Junta puede intervenir cuando un partido político no está formando su miembro, porque tiene fondos del Estado, fondos públicos, para formar su miembro, para que la persona, como usted bien dice, se formen en los partidos políticos y sepan de políticas públicas, de legislación, ¿eh? de los problemas que cargan el país. Pero es que están cerradas ahora mismo, ahora que no estamos en, en campaña electoral. Deberían estar abiertas todas, pero vaya, haga un usted que, que una persona muy acucioso, haga, visite las escuelas de formación de los partidos políticos, después es de uno o dos que estén eh, formando sus miembros de los partidos políticos, los que van a hacer, los que va a dirigir mañana, eh, los ayuntamientos, los distritos municipales, los mismos legisladores. Entonces... Debemos cambiar, debemos cambiar esta sociedad. Yo creo que personas como usted, así y así mismo lo ve la, ve la sociedad de los partidos políticos, debemos entonces cambiar este paradigma, cambiar esa forma, formarnos y estar preparados. O sea, que un político, si una persona que sepa de política pública y que separe y que sepa lo que vaya a hacer, que no sea una persona que, que vaya a un puesto, a un puesto eh, público y sin ninguna preparación ni condiciones, yo estoy de acuerdo con usted. Mi compadre, agradecer su participación, como siempre, muy interesante. Pendiente a profundizar en este tema, yo creo que cumpa la oportunidad de nuestro país de poder contar con un código, una ley, lo que consideren ustedes y los juristas que componen esta mesa de trabajo, pero que la sociedad esté a la altura y que nuestros políticos y nuestra ley electoral esté de acorde a los tiempos que vivimos hoy en día. Mi compadre, gracias sí. siempre. Gracias a usted, su aporte pues llegarán a la, a la mesa. Eh, esos aportes que, que espera la sociedad los hacemos llegar a través de, a través, a través de nosotros. Eh, entonces, esos aportes que usted ha hecho que deben, deben cambiarse. Así es. Muchísimas gracias, mi compadre. Nosotros hacemos sí. una pequeña pausa. Retornamos de inmediato con el resto de la audiencia. Recuerden que hoy tenemos plato fuerte con nosotros, como de costumbre, Lenín Francisco. Eso y otros temas también a discutir con todos ustedes. Nos vemos en breve.